Manuel Moreno Cisneros es nuestro franquiciado del centro del porte inglés Mesa y López en Las Palmas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí en el centro, como siempre, dando brillo a todos los coches pos posibles. Muy bien, qué bonito. Pues mira, te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Para que bueno, podamos conocerte un poquito mejor y un poquito como, como nos puedes compartir un poco el éxito de tu centro. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Hay algún criterio para la selección y formación del personal en Albato? Eh, hombre, pues la verdad es que um, Albato, al ser un, una marca top, porque es una marca top, pues sí que sí es verdad hay que seguir una, una metodología. Importante a la hora de, de realizar los servicios en los vehículos, el trato con el cliente. Entonces, sí hay que ser muy muy precavido a la hora de seleccionar personal porque eh, no podemos fallar en eso. Esto es el, el 100% de, del éxito se tiene mm, con la metodología de Albato. ¿Vale? Entonces, a la hora de, de seleccionar personal, pues sí es muy importante, sobre todo que la persona. Eh, sea activa activa que la le, que le apasionen los coches eh, realizar servicios brillantes que el cliente quede alucinando, vamos, que cuando venga diga wow, como me ha pasado por ejemplo hace nada, 10 minutos me pasó un coche de una semana y me vino la clienta y lo recogió y me dijo, pero si me lo has dejado más limpio que cuando me lo entregaron hace una semana entonces eso, la metodología de, de Albato para seleccionar a, a la gente muy, muy importante Sí. sí, porque um, hasta también si tienen el carnet de coches, si no lo tienen no pueden ser tra trabajadores, no pueden ser parte del equipo porque tienen que manipular coches, ¿verdad? A la hora de movimientos, um, para llevar un coche a un, par a un, a un, a un estacionamiento u otro, ¿verdad? Sí, claro, claro eh, eso es fundamental. Sí. <ríe> eh, es verdad que aquí, por ejemplo, me han venido algunos chicos con, para dejarme el currículum y Claro, una de las cosas primero que se le pregunta es si tienes carne de conducir y si no lo tienes, pues eh, ya es un punto mm, bastante negativo porque tenemos que manipular coche y sobre todo que no es nuestro coche, son coches de los clientes y hay que ser muy responsable con eso. Uh, vale, entonces lo que es las entrevistas, sí que es cierto que también lo que se, se busca en un equipo, porque al fin y al cabo ya no es que uno sea un empleado, un número, sino que somos parte de una familia, de una marca, de una ilusión y sí que hacemos, ¿verdad? Cuando hacemos entrevistas que le brillen los ojos de buenas personas. Que, que, que radie de felicidad, de ganas de, de, de darlo todo hacia el cliente y por todo el equipo, porque al fin y al cabo, si un centro tiene éxito, es gracias a que todos somos partícipes de ese granito de arena que dejamos. No es una persona, no eres tú, porque seas el franquiciado que tienes el éxito, sino que es todo lo que conlleva todo al vato, o sea, toda la familia conllevamos al éxito. No, está clarísimo. Yo, por ejemplo. Eh, soy franquiciado aquí de Mesa y López pero si no es por el equipo que tengo yo a mi lado eh, trabajando en el día a día constancia, sacrificio eh, obviamente no podría llegar a, al éxito que, que estoy teniendo entonces mm, mi equipo, el, el, el equipo de trabajo que tengo yo aquí a mi lado es fundamental y luego ya el, el, también la familia Albato que, que nos respalda desde, desde Mallorca pues, ¿qué puedo decir? No, puedo, bueno, no tengo no tengo palabras porque siempre están eh, pendientes de todo eh, que no nos falte de nada cualquier problema es toda una familia, toda una sí, familia y, y... Ya más que de, desde Mallorca también es de, desde todos los puntos de España, porque todos equilibramos a que el éxito sea permanente, estemos donde estemos. Tú, por ejemplo, has sido el primero que eres de Las Palmas y si un franquiciado ha tenido que formarse en su propio centro, tú has viajado hasta su centro y le has dado formación. O sea, que hay mucha gente que dice, ah, pues si es su competencia. No, somos todos una familia que queremos lo mejor para cada uno, ¿verdad? Exactamente. Yo, mira, tuve la, la oportunidad, la gran oportunidad de, de viajar al centro de Valladolid para conocer allí a los compañeros, enseñarlos y para mí es un orgullo. Un orgullo poder enseñar todo lo que yo sé eh, desde mi experiencia y mi humildad sobre todo, ¿sabes? Porque si no se trabaja con humildad, pues no, no, no logras el éxito. Entonces, ¿Y tu humildad sabes en qué se traslada? En compartir. Sí. la verdad para mí me llenó de orgullo estar allí con los compañeros de Valladolid enseñarle toda, todo lo que yo he aprendido son ya casi siete años que llevo yo aquí en, en Albato y la verdad que muy orgulloso de poder enseñar y en, el, y en el día a día yo siempre lo digo a día de hoy yo sigo aprendiendo sigo aprendiendo de, de todo de todo y de todos vale vamos a otra pregunta crees que el marketing y la imagen de la marca es fuerte muy fuerte es brutal es brutal, la verdad que cuando tienes una empresa que, que, está, que está detrás siempre innovando, buscando recursos día a día, que no para de trabajar, eh, es un, eh, la verdad que sí, es muy fuerte en el sentido de que siempre se, está, siempre se quiere mejorar. Siempre se quiere mejorar. Eh, por desgracia, cuando nos pasó el tema de, del confinamiento, por, por lo del coronavirus y demás, es increíble, es increíble cómo se puede llegar a hacer tantas cosas desde casa, desde casa. ¿eh? Siempre buscando nuevas metodologías para cuando nos, eh, nos incorporemos de nuevo a los centros, buscando nuevos servicios para dejar a los clientes lo más felices posible y lo más seguro, porque hemos, se han hecho productos para eh, proteger un poquito más, si cabe, con el tema de, del coronavirus y, y toda toda esta historia entonces es una marca que al Bato siempre está siempre está en, la, en, en el día a día buscando lo mejor buscando lo mejor siempre para, para todo le recomiendas albato a esas personas que quieren emprender y están evaluando entrar o no en esta marca por supuestísimo por supuestísimo que se los recomiendo y también, desde de mi, mi experiencia y mi, y mi humildad, lo vuelvo a repetir, eh, les aconsejo a todas esas personas que quieran emprender en, en una franquicia de albato, que si tienen actitud, tienen constancia, trabajo y sacrificio, no duden en, no duden en coger, esa eh, coger la franquicia. Porque siguiendo esos cuatro criterios, el éxito lo tiene seguro. Tienes que trabajar duro, día, tarde, eh, noche, si hace falta, porque incluso yo hasta a veces por las noches comiendo citas con clientes, desde albato por las noches también me han mandado citas con clientes, o sea, esto es día a día a tope, a tope, a 100% siempre. Entonces se los recomiendo, se los recomiendo vamos, sin dudarlo. Genial. Okay, ¿Cuánto tiempo se tarda desde la firma hasta que arrancas tu negocio? ¿Se tarda muchos o es tardar meses? Eh, a ver, cuando tú vas a firmar una franquicia con, con Albato, mmm, ya sabes a lo que te vas a exponer. Entonces, mmm, tienes, si eres una persona eh, como yo, por ejemplo, en mi caso, positiva, constante, eh, tenlo preparado todo. Tenlo preparado todo antes de, de hacer esa firma. Una vez que tú firmes, terminas de firmar y ya tienes que estar dando brillo a los coches porque eh, es así, tienes ya tu, equi tu equipo preparado, tu equipo, o sea, tu centro brillante. Eh, la firma, eh, la franquicia tiene que ser firma y con la misma ya empezar a, a, ah. trabajar, duro, a trabajar duro. Ya no te da tiempo ni a pensarte no lo dos veces. No, hay, no hay tiempo. No, firmado No, no, la tiempo. no se pierda un minuto, se firma y se, empezamos a, a trabajar. A dar brillo esto, a muy bien, pues Manuel, pues Manuel, muchísimas gracias por tu entrevista, ha sido un gran placer volver a verte, que sabemos que a veces estáis muy, muy, muy limitados de tiempo, que no se puede entre coche y coche pero la verdad que te lo agradece, no solamente yo, sino toda España que te está escuchando y para que sepa pues, que elegir uh, al vato, pues puede ser, no la mejor opción, yo creo que la única opción que tienen para poder llegar al éxito a Sí señor, pues muchísimas gracias Alicia, yo también me alegro mucho de verte y, y nada, les mando un abrazo fuerte a toda la familia de Albato que sigan ahí en el día a día, y, y nada, nunca pierdan la sonrisa y a seguir a seguir peleando. Nunca, a tope, con vosotros da gusto, así hasta el infinito. <ríe> Un bueno, besito bueno, grande y bueno, muchas gracias, muchos éxitos, bueno, a por todas, adiós. chao.